¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a presentar este masito que hace que Nimrod se puede utilizar sin la necesidad de tener a Galactus. Con los nerfeos que han habido actualmente muchachos, el mazo de Thanos se ha visto debilitado y el mazo de Yuri fortalecido. Y este mazo que ustedes están viendo acá realmente puede vencer a cualquiera de esos mazos. Inclusive probablemente va a haber un brote de mazos de cera, lo cual hace que incluso sea mucho mejor el enfrentamiento contra este mazo. Ya lo van a saber un poquito más adelante, ya voy a explicar todas las cartas, pero déjenme decirles que estoy muy... Eh, contento la verdad de que gracias a este mazo eh, sin necesidad de que estemos comprando a Galactus, Nimrod pueda brillar realmente aquí, Nimrod es una carta bastante equilibrada, tiene un efecto bastante bueno y combinado acá con algunas cartas puede ser aún mucho más poderoso, este masito tiene un poco de todo, tiene rampeo, destrucción combos, posicionamiento de mesa la verdad está bastante genial poder jugarlo y yo creo que sin problemas con este mazo van a poder alcanzar el rango infinito muchachos, este mazo para todos los que han comprado el pase de temporada es técnicamente accesible acá como pueden ver está Kang que es una carta de serie 5 está shuri que es una carta de serie 4 todavía y luego tienes a nimrod que es la carta del pase de temporada y aquí la carta que muy pocos jugadores tienen seguramente va a ser el big bad Kang que de hecho que es una carta para mí bastante buena yo sí decidí comprarla y es una es un muy buen añadido en este mazo porque te permite ver algunas jugadas para ver si realmente te va a ser rentable o no eh, jugar ese turno y ganar la partida o sencillamente retirarte pero puedes tener algún un reemplazo acá con Kang, sí, seguramente puedes ponerle, en mi opinión creo que puede ir armor acá sin problemas, porque a veces qué pasa, cuando tú lanzas destroyer, de repente para hacer el combo con Nimrod vas a destruir todas las demás cartas, incluyendo de repente Sunspot, entonces tal vez armor te puede servir para que tú puedas proteger a Sunspot ahí y evitar justamente perder un poquito de poder en ese, en ese aspecto. Y aquí para poder jugar bien con Armor tienes que conocer bien las sinergias del mazo, ¿no? En este caso si vas a poner un Sunspot y un Armor en el mismo lugar Sabes que ahí no vas a poder poner un Nimrod O alguna otra carta que vayas a reventarlo justamente con Destroyer o con Arnim sola Porque si no, no vas a poder hacer justamente tu combo Por esa razón tienen que ir separados Donde va Armor jamás van a ir las cartas donde vas a ejecutar este tipo de combos Pero bien, comencemos entonces describiendo carta por carta este masito Y veamos cómo funciona todo En este caso la primera carta vendría a ser Sanspot que es una carta que se está utilizando bastante en el metajuego, es una carta muy buena siempre siempre Sanspot va a ser vulnerable en este caso a Monger en primer lugar y mucho más adelante de repente por Shang-Chi, ¿no? si es que tú haces que Sanspot de repente obtenga mucho poder de la energía que estás dejando de usar turno tras turno, puede ser que sea un Sanspot que llega a más 9, más 10 de poder y así de repente un shang lo puede eliminar, pero fuera de eso esta carta está interesante porque si te toca en turno 1, turno 2, acuérdate que aquí no hay cartas de coste 2 tampoco Solamente la única carta de coste 1 que tienes Es Sunspot, así que dentro de los primeros Dos turnos la mejor carta que puedes robar Va a serlo a él justamente Y si vas a lanzar Sunspot en un lugar De preferencia que sea en, en una Ubicación donde vas a lanzar a Tormenta Para que ahí tengas más probabilidades de poder Ganar justamente la ubicación luego de que Tormenta selle esa ubicación Y aquí la carta a continuación es la carta De rampeo por excelencia, estamos hablando De Electro, va a depender de las situaciones en las que Te encuentres, pero Electro generalmente acá Va a servir para que puedas sacar mucho más rápido de repente a un black panther con un arnim sola verdad o también a un nimrod o de repente también con un arnim sola o que pueda sacar también a más adelante también un nimrod doctor doom y de repente un arnim sola también ahí para tratar de duplicar algunos de ellos o sea puede haber infinidad de combos lo que puede llegar a ocasionar electro y acuérdate que también que ahora últimamente han salido muchas zonas como el altar de la muerte ¿no? el ¿cómo se llama el otro? el volmir ¿no? que también destruyen cartas aparte el dominio de la muerte y esto hace que sea muy bueno, la verdad, para Electro para que se pueda eh, eliminar de una vez y así puedas liberarte de esta restricción que tienes de jugar una sola carga, una sola carta por turno. Luego aquí tenemos a Tormenta y ella tiene una razón de ser muy fuerte en este mazo la verdad es muy necesaria Tormenta y al sellar justamente una ubicación que es lo que hace Tormenta después de, de un turno lo que va a pasar es que luego tú vas a poder ocupar alguna carta digamos en esa ubicación sea gracias al combo de Arnim sola o sea gracias al combo de Destroyer, o sea en esa ubicación de Tormenta tú podrías de repente poner o bien un Nimrod o bien podrías poner también un Black Panther, entonces hay muchas cosas buenas que se puedan dar gracias al combo con Tormenta, esta sinergias con las demás cartas de destrucción que puede llegar a hacer de que tú puedas ganar sin problema es ubicación y otra ubicación más que tú quieras justamente también ganar por puntaje de poder luego aquí viene Shuri que es la carta de combo por excelencia, esta carta va a trabajar directamente con Black Panther con Nimrod y en algunos casos puede llegar a trabajar también con Destroyer esta carta es muy particular, es una carta que te da para hacer, dif te desenvuelvas digamos estratégicamente en turno 5 turno 6 también, pero sobre todo ayuda a que se maximicen los combos en este caso le das un doble bosteo ahí de poder al Black Panther y con esto puedes hacer de que un Arnim sola lo pueda destruir y pueda salir un Black Panther con 32 de poder en cada ubicación ¿no? ¿verdad? y luego también un Nimrod ¿no? puedes hacer un Nimrod también igual con 10 de poder y si lo destruyes también con el Arnim sola puedes también crear eh, dos Nimrods en cada ubicación y eso también hace que sea mucho poder ahí ¿no? lo mismo con Destroyer si es que tienes un Destroyer con 30 de poder ahí que sale digamos a destruir todo y por ahí destruir unos Nimrods, no estás haciendo también ahí tener eh, digamos una, una do, un dominio de esa ubicación bastante grande, por eso les digo que es muy interesante los bosteos y todos los combos que se pueden hacer alrededor de Shuri, luego viene Wong que es una carta ya bastante conocida y que va a permitir también hacer unos combos interesantes de repente puedes hacer el combo clásico con Wong, luego Black Panther y después Arnim Sola, ese es uno de los combos que puedes hacer de repente por ahí también puedes hacer Wong, Shuri y de repente también tiras a Doom ahí en esa misma ubicación para que lance sus Doombots. O sea, acá hay varias cositas interesantes que se pueden hacer gracias, digamos, al desempeño que puede tener Won también acá. Así que no está de más nunca que esté esta cartita que te puede dar, digamos, un factor adicional por ahí. Si en caso no te sale Shuri, ¿no? Si en caso no tienes el combo completo por ahí de Arnim Sola, Nimro, de repente, pues el Won más el doctor Doom puede hacer que sea muy clave para que puedas ganar también la partida. Y que incluso, acuérdate que los Doombots también pueden ir a la ubicación de tormenta y también eso puede ser muy clave para poder ganar esa misma ubicación, y aquí muchachos viene el gran Big Bad, acá estamos con Kang, Kang es una carta excelente yo todo el funcionamiento de Kang lo he explicado en este video que se los voy a dejar aquí de todas maneras, si quieren ver todo el funcionamiento completo de Kang y todo el análisis lo pueden ver aquí justamente Kang es una carta que te va a permitir justamente visualizar eh, qué es lo que va a jugar el oponente en ese turno donde lanzas a Kang, ¿no? donde jugaste a Kang luego se reinicia todo y ahí vas a poder saber realmente si te va a rentar jugar y hacer el combo y tratar de ganar la partida o simplemente no tienes ninguna chance y simplemente te retiras perdiendo la menor cantidad de cubos posible en los gameplays ustedes ya van a ver el desempeño de Kang con este masito, ahora vamos a continuar con Black Panther, esta es una carta bastante clásica también, es una carta de pase de temporada para aquellos que son jugadores antiguos que estaban iniciando recién en el juego seguramente tienen a Black Panther acá, esta es una carta muy interesante que justamente puede combar con Shuri o con Wong no, o que simplemente si no puede combar con ninguno de los dos igual puede hacer combo con Arnim Sola al menos puede llegar a tener un Black Panther con 16 de poder también una vez que Arnim Sola lo destruye y lo clota justamente en las otras ubicaciones tienes para hacer algunas salidas digamos estratégicas acá con combo también gracias a Black Panther aquí pero es una carta muy interesante y que cumple un factor digamos muy decisivo también dentro de las partidas luego está el protagonista de esta temporada que vendría a ser Nimrod esta carta también es muy interesante como les decía Nimrod tiene muy poquito poder pero justamente Shuri arregla ese problema, va a ser que Nimrod ya tenga un poder decente con 5 o 10 imagínate que encima te salga el laboratorio de Shuri ¿no? esta ubicación que duplica también el poder de Nimrod y con eso puedas tener digamos un efecto más devastador al momento que lo destruyes y puedan salir pues unos Nimrod con 20 de poder o de por sí ya que tengan 10 de poder con Shuri nomás. y es bastante bueno, acuérdate que acá tienes pues el mejor combo que puedes hacer acá con Nimrod siempre va a ser con Arnim sola porque vas a sacar dos Nimrod por cada ubicación pero si no, Destroyer también es una buena opción porque tú con Destroyer acá puedes escoger dónde quieres poner a Destroyer y luego los Nimrod van a salir en las otras ubicaciones digamos ¿no? si tienes un Nimrod en una ubicación donde tú quieres que, que el Destroyer se quede solo Pues lo lanzas en esa ubicación donde está el Nimrod El Destroyer va a destruir a Nimrod ahí Y Nimrod va a salir en las otras dos ubicaciones Y ya Destroyer se queda solo en esa ubicación Que seguramente será más que suficiente para poder ganar la partida Acuérdate que aquí Nimrod también va a poder cumplir la función De poder ocupar un lugar en esta ubicación que Tormenta ha sellado Para que también te pueda ganar la partida Luego tenemos a uno de los supervillanos también Arnim Sola Esta carta también da mucho por hacer Es una carta bastante bonita Como les digo es una carta que tiene una sinergia Incluso acá con varias cartas puede sinergiar con Black Panther, con Nimrod con el mismo Doctor Doom también, es una carta bastante buena, es una carta indispensable también en este tipo de mazos creo para que se puedan generar todos los tipos de, de combos dependiendo de la situación en la que tú te encuentres, así que como les digo Arnim Sola acá, es una muy buena carta que ya tiene mucho tiempo aquí también la conocemos de hace mucho tiempo Arnim Sola y pues aquí como les digo es una gran carta de combo, y ahora nos vamos con el Doctor Doom, que esta es una carta que se ha comenzado a volver más relevante conforme ha estado pasando el tiempo, ahora últimamente desde el nerfeo que ha habido con Sandman Doctor Doom se ha comenzado a volver más importante en el metajuego y hoy por hoy eh, Doctor Doom es una carta digamos que se está jugando en varios masitos incluso hasta en el mazo de Thanos estaba jugando Doctor Doom imagínense lo bueno que es ahí pero Doctor Doom acá te va a servir también para poder posicionar Doom Bots dentro de la ubicación que Tormenta justamente haya sellado también te puede ayudar justamente a posicionar Doombots Bots en algunos lugares claves para ganar alguna de esas ubicaciones incluso por ahí si tienes esta ubicación que me parece que se llama Nueva York que le da más 3 de poder a las, eh, a las cartas que no tienen habilidades Bueno, los Doom Bots ahí también se bostean Así que por todo eso hay un montón de cositas y combinaciones Que se pueden hacer con el conductor Doom Cuando salen ubicaciones también con donde no puedes, digamos, poner cartas ahí Pues ahí están los Doom Bots para, para llegar a esas ubicaciones Y hacer, digamos, que puedas tener una victoria muy buena en la partida Y ahora vamos con América Chávez Que debido a su habilidad de esta carta Y cuando generalmente se tratan de mazos combos Es una carta que puede tener cierta relevancia aquí porque generalmente esta carta va a salir en turno 6 ¿Verdad? Ese es lo, eso es lo que te garantiza justamente la habilidad de América Chávez Entonces lo que te hace es que es como que si estuviese jugando hasta turno 5 Con un mazo de 11 cartas en lugar de jugar con un mazo de 12 cartas Lo cual hace que tus posibilidades de que tú puedas sacar la carta que más quieres Puedan ser más altas Generalmente por eso se juega América Chávez Y aparte que en el turno 6 Generalmente América Chávez pues es una carta con buen poder Que las puedes jugar en algún lugar de repente que te va a servir Para que puedas llegar digamos a ganar esa ubicación y yo la verdad muchachos no estaba muy conforme como que no estaba muy convencido de estar jugando América Chávez en el mazo estaba que le daba una oportunidad por ahí pero justamente un seguidor en el chat me recomendó hacer unos cambios y me dijo por qué no lo cambias por Sandman debido a que tienes a Doom y obviamente que si pones Sandman y luego Doom va a ser también un efecto muy poderoso y de paso que también puedes contener algunos mazos del metajuego que les gusta jugar muchas cartitas al final del turno entonces aquí les voy a mostrar cuál es el cambio que hice justamente en esta siguiente versión de este masito Vamos a sacar aquí a América Chávez Vamos a sacar aquí a América Chávez Y vamos a poner a esta carta Justo la había mencionado hace un ratito Seguramente ustedes lo habrán escuchado Y estamos hablando de nada más Ni nada menos A ver dónde está Ecole, pues, acá está Sandman viejo, Sandman como les digo esta carta está muy interesante está muy buena, esta carta de aquí también eh, puede combar muy bien, incluso puedes eh, combarla con Shuri sin ningún problema, esta cartita va a salir un 5-10 y encima va a hacer que el enemigo pues solo pueda jugar una sola carta y ahí es donde tú puedes lanzar Doctor Doom y también tratar de ganar digamos ahí por un tema de mayor posicionamiento en las ubicaciones y muchachos, Sandman es el reemplazo perfecto de América Chávez, yo casi ni os América Chávez en el mazo a pesar que la tenía ahí más que todo se utiliza por el efecto que les decía de aumentar las probabilidades y de jugar con 11 cartas en el mazo pero la verdad acá Sandman tiene mucha más utilidad hay momentos donde el oponente va a jugarte varias cartas en el turno 6 lanzas a Sandman en el turno 5 o inclusive con Electro en el turno 4 y le vas a hacer la vida imposible al oponente el mazo que tenemos nosotros acá es generalmente de jugar una carta por turno nada más entonces a nosotros no nos fastidia el hecho de que lancemos Sandman no nos conterea para nada entonces por esa razón es que acá Sandman vendría a ser una carta que va a fortalecer mucho más este mazo, lo va a hacer mucho más fuerte y creo que Sandman es una carta de serie 2 me parece, o sea todo el mundo la tiene, no hay ningún problema, seguramente todo, a estas alturas todos ya tienen esa carta y no va a haber eh, ningún inconveniente en que la puedan utilizar en este mazo y mejorar su tasa de victorias y vamos con la siguiente carta que vendría a ser una carta más que todo de factor sorpresa mucha gente no se lo espera la verdad destroyer es una carta que sale destruye todo tal cual como está su nombre y por ahí puede generar algunas sinergias en este caso como les digo eh, generalmente destroyer está hecho para nimrod ahí para que lo pueda destruir y puedan salir algunos otros eh, nimrod digamos en las otras ubicaciones aparte del gran poder que tiene destroyer incluso destroyer originalmente era 616 lo nerfearon a 615 y aún así sigue dando bastante miedo a el Destroyer cuando lo lanzas en alguna ubicación Es muy interesante la verdad Esta carta tiene para dar mucho juego Incluso como les decía a veces también se puede eh, Han habido casos por ahí donde me, me he Encontrado con mazos de Galactus Donde me he quedado con, sin nada ¿no? Sin ninguna sin ninguna carta en esa ubicación Y justo había lanzado Shuri Y Shuri pues eh, al siguiente turno Podía lanzar un Destroyer 630 O sea al final del turno Y con eso le podía ganar sin problema un Galactus La verdad era muy divertido Pero como les digo es cuestión de que ustedes puedan ir eh, viendo, ¿no? Cómo van afinando sus estrategias ahí, de acuerdo a la situación, al robo de cartas que hayan tenido, a lo que hayan puesto ustedes, a lo que hayan jugado en el tablero también. Todo eso va a depender bastante de si es, de si es factible o no para ustedes utilizar Stroyer. Pero bien, muchachos, terminamos con la teoría y ahora sí nos vamos con la práctica. Y acá vamos a ver los gameplays para que vean el funcionamiento de este mazo. Fipapi es, una, es un gran jugador de multiverso pero es un talento, se podría decir. Que, que no salió, pues viejo, que no pudo ser. Un talento que no pudo ser. A ver. Ya. Vamos con Electro acá. Morbius. No, pero este, este no puede ser bot. Está bonito el Morbius, eh. Aunque igual están raras su, sus variantes, pero bueno. Ya, esto me gusta. Máximo, muchas gracias viejo, muchas gracias. Muchas gracias por los bits. Eh, es la bajada de pulso, el cambio de los tokens. Es muy raro que el balance oye. Ok, hoy oh, no. Eh, bueno y malo a la vez. Bueno y malo a la vez. Bueno y malo a la vez. Tendría que ir acá. Pam pam pam. Hasta ¿O que si sale Arnim Sol. ¡Ay! Arnim. Vamos a ponerlo acá de frente. Toma viejo. Ya. ¿Modok? Ya. Pero tiene que salir Arnim Sol así o así. ¿o? A ver. Está tirándose abajo Swarms. Ya. Eh, voy a poder sacar 27 de poder ahí, ¿no? Vamos a tirarle acá esto. Primero can, ¿verdad? Y ver qué cosa hace. Ver si por ahí realmente tenía un Aero o no. Pero creo que sí me interesa bastante saber... Ah, ¿qué estoy haciendo? Ya. Este es descarte, ¿no? No, no, no podría tener... No, ya, ok. Ya... Aparentemente voy a poder ganar, ¿eh? Aparentemente se gana. No hay problema. A ver, muchachos. Predicción. ¿Le sale o no le sale el combo al tío? ¿Cómo estás, Castor? Muy buenas. Sí, Castor, es lo mismo que acá hay personas que están diciendo, están diciendo la misma cosa, pero no hay nada confirmado sobre eso. Así que lo único que queda es esperar. Dentro de media hora sabremos si lo que dicen es cierto. ¿O oh, no es cierto? Y hay que esperar hasta el día de mañana ¿Cómo estás, señor guapetón? ¡Es eh, guapísimo, Matías. A ver Por favor, dime que vas a jugar esto Dime que vas a jugar esto ¿Ya? ¡Eso, perro! ¡Toma! Mira, qué bonito Ese es el combo Arden, solo es lo mejor, viejo ¡Uy, vamos! ¡Eso viejo! ¡Así sale la cosa! ¿Hubo algún cambio? El del color de tus ojos, bebé. Ese cambio hubo. ¡Vamos! A ver, ¿qué tenemos aquí ahora? Nada para jugar. ¿Habrá desconectado? ¿Qué cosa habrá pasado? Mira ve que le está haciendo ojitos a mi Sanspod, eh? Está bonito, pues muchachos. Estoy orgulloso de mi Sanspod, eh. Colector ahí. ¿Podría tirar esto acá? Oh. Vamos a hacer esto así Voy a tirar Shuri Y tiro Destroyer en todo caso de frente Nomás Se le puede ganar así eh. ¿Cómo estás Sopa de Huevo que hice? ¿Qué tal Sopita? Muchas gracias Un saludo para el buen Halo Warrior ¿Eh? Gracias a los Warriors, está diciendo el raid, viejo, ¿cómo estás? A los Warriors, un saludo. La vez pasada estuve por su stream del, del señor ahí, dándole apoyo viejo para que pueda. Para que pueda ganar su torneo, eh no sé cómo le habrá ido ya. ¿De dónde eres tú, sopa, eh? Alguien que lo atrape, dice. Atrapen, lo pesa el Pokémon. ¿Cómo lo dejan ahí solito, viejo? Eso es pecado, eh. Eso es pecado, eh. White Queen, ok, va a tirar de. va, va a robar Destroyer también. Así que es momento, viejo. A menos que este man tenga aero nada más. Dime que... Tengo cam, ¿verdad? ¿Qué es lo otro que puedo hacer acá? Tirar Nimrod no me, no me conviene. No me conviene. A menos que quiera hacer Nimrod acá, que son 10 puntos, más estos 15. Pero prefiero hacer 30 de frente acá. 30 poderosos puntos ahí. Y ya está. Acabo de darle un Thanos Lich, que es el counter directo de mi mazo. Ha sido, tiene suerte. Qué bueno, viejo, felicidades, eh. muy bien. Hola, vamos a, acabo de juntar una carta de Pool 5. ¿Cuál me recomiendan comprar? Dice: Todavía no compres nada hasta que no salgan los Norfeos, viejo. Es lo más sensato que te puedo decir ahorita. Mm. Claro, llenamos todo con 30, ¿sí o no? Vamos a, vamos a pasar. Está bien. Estoy de acuerdo con ese resultado. La, ya, la, lo único que lo único que tiene que pasar acá es que no tira aero nada más. Ah, vamos a ver, eh. No le, estoy, no le estoy tirando snap justamente para que no sospeche que tengo can. Mira, viejo. Pero mira eso, eh. ¿Tú, cree, ¿Tú crees? que sepa él que iba a lanzar can? Y me está baiteando con América Chávez. Porque esto sí no es normal, eh. Voy a lanzar con la confianza del mundo así, ¿ah? ¿eh? Mi Destroyer Chibi viejo. A ver qué va a hacer. A mí me sorprendería que haga otra jugada, eh. Ah, ya. Yeah. Ok. ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! Ahí estamos, muchachos. Eh, eh, eh, eh. ¡Pum, pum, pum, pum. Sale meter invisible homing en el mazo. Dice, claro, para que la sinergia con Khan sea mejor todavía. Correcto. Dale, Sacre, que te vaya bien. Un, sal un saludo, un abrazo. Ya sabes, no te jales el ganso, eh. ¡Vamos! ¿Cagan en turno 6, sí, está bien Me gusta En el bar de Luque, ¿qué pasó? Dice ¿Cómo que pasó? ¿De qué? Ok Espérate Sí, está, está bien Este es un No, va a jugar ahí, en serio Wow Ya bueno Bien. Otorga. Otorga. Uy, está complicado esto Se fue para el otro lado Cosmo, ya Qué bueno que lanzó su Cosmo ahí viejo Muchas gracias Te lo agradezco El tema es aero todavía Yo no tengo buenas cartas acá aún Ahora sí Ahora sí De todas maneras acá un Doctor Doom No sé si la hace Él tiene que obligatoriamente jugar algo al medio Un Doctor Doom por, por 16 ¿no? Chijol ¿Sale frijol? El problema es la aero acá. A ver, si sale aero. Este man sale con 16, ¿verdad? Si sale aero ahorita, sale a 16. Yo tengo 16 ahí, 20 gano. Pero no voy a... así ah, ganaría también a la, a la izquierda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esto acá, primero. ¿Hay cosas cosa que tienes para jugar? ¡Aero! Ejé, cool. ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Se cambió el, la vaina a otro lado? Ya, eso quiere decir que va a salir por 16, ¿verdad? 20 puntos de poder ahí. Izquierda, 7 puntos de poder. Se gana. Igual, vamos a lanzar esto acá. Gracias, Shihol. Eres tú una dama, eh. Eres una dama, ¡Snapipe! Uy, uy. Ya igual cual ya perdió ya. Mira, ve, eh, viejo. Mira lo poderoso que es este mazo. Ganándole al los mazo de Shuri. Toma, perro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, no, toma perro. Victoria. Ganándole al mazo de Shuri, viejo. Eh, ¿Cómo se dice esto? Va a ver esto de que te van a dar una carta gratis. Uy, acá como se complica la cosa, no me gusta nada esa ubicación de dimensión del sueño. fea eso. Ya. Electro. Electro, sí. Electro, sí. Electro me salva de la dimensión del sueño, correcto. Electro está bueno. Oye... Espérate, si yo pongo Nimrod en el bar siniestro... Y luego lo destruyo con el... Pero así igual pierdo la ubicación, ¿no? No está tan bueno eso. Claro, imagínate que pueda ser Shuri. Oh, verga. Ya... Yeah. A ver, ¿qué puedo hacer? Una Shuri al medio. Y luego puedo poner Nimrods. Shuri por los loles. Es que el problema es que si me sale Arnim sola ya no hago nada. Pero si me sale Destroyer sería buenísimo eso. Bueno, tengo... Ah, pero es que esta América Chávez molestándome, ¿no? es el problema. Bueno. Lo otro es poner a Duma acá y llenar todo, pero... No me gusta. Vamos a hacer... Espérate, espérate. Esto de acá... Vamos a hacer esto ya una vez que iba la diversión, viejo. Vamos. Va a cambiarlo. Reino cuántico. Ya... Ya, salió Destroyer, viejo, ¿eh? Me he emocionado, ¿eh? Está Destroyer, perfecto, viejo. Está para hacer con ¿eh? Quiero ver si el, la destrucción de Destroyer se va a trigger primero y va, va a eliminar Shuri y ahí en su lugar va a salir el Nimrod. Acá Nimrod va a salir con 80, creo. 10, 20, 40, 80, ¿no? Ok, Rock es ya, ya tengo todo acá, ya, no hay problema. ¿Cómo estás, Mr. Kao? Bienvenido, muchas gracias por el follow viejo, let's go, vamos muchachos, cada vez nos estamos acercando al número 8000 seguidores, eh. Y no hay Shang-Chi que valga, como dicen. Lo único que solamente quisiera, nada más acá, y América Chaves probablemente la voy a sacar. Eh... Ay, ay, ay, ojo, qué bonito va a ser hacer esto. Es que si me hace, si me hace aero acá, voy a perder, eh. Exacto No quiero Exactamente No quiero snapearse va Vamos a tirarlo acá Es que puede ser aero también sí, Pero si es aero Si es aero igual es Aero no hace nada acá Aero Vamos Uy vamos Quiero ese copo viejo a ver, ¿se destruye? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, perro. ¡Mira qué bonito ese combo, viejo! ¡Toma! ¿Cómo está yendo el canal de YouTube, Alan? ¿Ahí lo estás tratando de reflotar? ¿Estás tratando de llenarle algún contenido por ahí? ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vamos! Va Yo saqué un crédito para donar, dice. ¿Cuánto, viejo? ¿Cuánto te has endeudado ahí? ¿Cuánto ha sacado con el banco, viejo, ahí? Uy, miércoles, el problema, la, la, el laboratorio, gama, es un poco complicado ganarle acá. Uy, me han salido las peores ubicaciones, creo a mí, ¿eh? Como tiene Shang-Chi, el pata está confiado. Dos trabajos tiene. Ah, su madre, compadre, ¿eh? Estamos duro con lo trabajo ahí, eh. Durísimo. A ver, ¿qué hago acá? Oh? Está jodido esto. ¿Qué problema esto? Acá tengo un gran problema. Debo poner esto acá. Es que el tema es el gran central para mí ahorita, es lo que me molesta bastante. El Sandman. El otro es tirar Nimrod. Pero si es así, mejor esto. Qué vaina. Está complicado, viejo. Ay, lo Ya. Dime que vas a ir Aero, por favor. Bien, salió Shang-Chi ahí, ¿eh? Ya, salió Nimrod. Ta, que se hubiese activado el murder War. Aunque espérate. Ya, acá me, la, acá me la estoy jugando en realidad, ¿eh? Me la estoy jugando porque si tiene aero acá no va a ganar. Así de simple. Si tiene aero no va a ganar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le doy o me voy? ¿Le doy o me voy? ¿Acto de fe o no acto de fe? Tiene seis cartas en la mano y tiene cuatro cartas en el mazo, ¿eh? ¿De una? <ríe> Ahí vamos, pues viejo, ya mira. Hola, gente, dice. ¿Cuándo empiezan los cofres a dar más token, Creo que va a ser todavía en abril eso, ¿eh? Sí, me parece que se cambia esta partida de abril, ¿no? Uh, dice. Ufff. Bueno. Me da gana, me da gana igual. Vamos a hacerlo, ¿ya? Son cuatro cubos, ya. Vamos, viejo. ¡Oh! ¡No! Oh, Arnim sola. Por favor. ¡Arnim sola! Tú puedes, por favor, el 50-50 Arnim sola. Nada más. Lo único que te pido, Arnim sola, tienes que hacerlo, por favor. ¡Toma, perro! ¡Así se hace, perro! ¡Eso, viejo! ¡El sola! ¡Vamos, perro! Vamos, sola, así con sus brazos así. Todavía está el sola, viejo. ¡Vamos, perro! Claro, también cortaba el destro, pero ¿qué hacía con el destro cortado ahí? En realidad no hacía mucho tampoco. Vamos a poner esto acá. Estaba complicado de todas maneras. Estaba complicado de todas maneras ganar esa partida. Parecía un buen ataque haber lanzado Sandman, pero no resultó ser así, ¿no? Al final, el pata tenía las mejores cartas para joderme. Eh. O sea, eso de, de lanzar. Ah, claro, es que sa ¿sabes por qué le salió bien? Porque tenía titán, weón. Por eso le salió bien la jugada. Porque él tenía la ubicación de titán. Por eso, le, por eso se salvó. Sí, sí, el titán le vino bien. De otra manera. De otra manera se lo hubiese podido ganar, eh. Otra vez. tanque tiran puro cosmo. Acá estos pajeros, viejo. ¡A la miércoles! Ojalá te hubieses mamado tú, ¿eh? ¿eh? Okay. No, pues... Ah, pues puedo jugar ya. Espérate. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, Listos para despegar. Podría haber tirado el Sandman. Pero igual lo veo muy débil, ¿eh? Mejor es el Nimrod acá una vez. El Nimrod acá está bueno, creo. Dale, Dracid, ¿eh? ya sabe ¿eh? Juegue, snap en el sobre, no está haciendo otras cositas eh. Sí, no hay nada mejor que esto, creo ahorita Sí, el destroyer acá está sumando bastante bien Ok, She-Hole, ya está bueno entonces No me interesa su ubicación a mí No me interesa en lo absoluto su ubicación Ahora, este man si quiere tirar a... Ay, ok, primero esto ¿Snap estafador? ¿Sí o no? ¡Snap estafador, viejo! Oye, me están jugando... Ojo, ¡Oh, mira! Oye, el hombre está con la confianza del mundo, ¿eh? Tá, y ahí él lanzó Cosmo ya. No me puede poner otro Cosmo más si no me vuelvo loco, ¿eh? Ya ves, Aero. Y... Se le gana, ¿eh? Se le gana la partida, Bon... Se le gana la partida viejo. Si él me hace esa jugada pierdo. Y me llevó mi chance. Ah viejo. Ya está marca registrada el tío. Ya siendo trolleado. A ver. A donde él quiera jugar. No importa el orden y todo. Igualito. Puede ser que juegue de otra manera. Ya, si quiere hacer snap es el momento, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué esas cosas siempre, viejo? No. Vamos, vamos. Vamos, viejo. No se pierde la fe. Ok, jugó lo mismo. Excelente, viejo. Excelente. Excelente. ¡Toma, perro! Victoria. De la. ¿Cómo se llama el lugar este? Montreal, ¿cuál es? Quebec. Montreal, Quebec, creo que son las. Tipo las capitales, ¿no? Es Canadá, dice. Claro, perro, es Canadá, perro. Es Canadá, perro. Ok. Además, cerca de Vancouver, dice. Frío total en Canadá, viejo, eh. Ángela. Este man ya me había tocado hace un rato, ya. O. Ya, ok. No me molesta del todo eso. Probablemente ver a la izquierda, sí o no, claro. Me deja libre con Storm ahí. ¿eh? ¿Qué tiene? Falcon. Ya. Está bueno. ese, ese Falcon está bueno para hacer ese combo con Dahut, ¿eh? Probablemente puede... Mm... Bishop. Nah qué suerte! ¿on? Tiene el Rocket. Buena cosa ahí, Va a depender de lo, que, de lo que me toque a mí. Acá el tema es que Doctor Doom no me conviene. Shuri. Hasta o que si hubiese salido. Si hubiese salido Sandman, lo lanzaba en una, eh. Shuri acá con Doom seguramente a la izquierda, tal vez. Está complicado, eh. Lo otro es tirar Shuri acá para ver si se va a la derecha. Me gusta. No puedo tirar Nimrod medio. Mm. Es que el problema es que tiene muy poquito poder. Acá me, acá me gusta más... Ah, sumari. No todo sumando. Wow, ¡Ah, la mierda! ¡Qué asco! ¿Cómo está, chiquisito? Muy buenas. Ok. Se quedó con cero. Bueno, ya no. A ver, ándate, sí, claro, se van a ir a la derecha Nada más Le va a sumar menos 2, ¿verdad? Ya, él tiene Una sola carta nada más ahí Que es un demonio No tengo cómo ganarle, ah, espera, el Dun sí le va a ganar Claro, si él pone el demonio acá le gano Él tiene un demonio y algo más Yo tengo 10 puntos De poder ahorita Claro, yo llego a 11 y él tiene... Ah, él tiene para jugar las dos cartas, ¿no? Y probablemente empate. Acá yo puedo llegar a 11 y 8 de poder. Me va a ganar al final. o Va a poner un demonio y algo más que tiene. Sí, puede ser que tenga un cazar o algo así. El problema es que no le voy a... Si yo ganase tan solo de la derecha... Pero él tiene dos cartas y justo las va, la, la va a jugar. Tiene un demonio y algo más tiene. Ah, pero, pero, pero, pero. A ver, ¿qué va a hacer? ¡Oh, una! América Chávez nada más va a jugar. Tiene América Chávez. Ah, puede jugar América Chávez o el demonio entonces. No puede jugar las dos. Ok, ya sabemos que tiene una carta alta ya y la otra carta es bajita. Ya, eso, esto es supuestamente 100% de victoria, eh. Esto es 100% de victoria, supuestamente. Y tengo el bosteo de Shuri Así que esto debería ser victoria, eh. Vamos a ver si va a jugar de nuevo América Chávez ahí. Otra vez. Veme mira, jugó el demonio esta vez, viejo. ¿Ves cómo cambió la jugada del bot? Mira, qué lindo el doctor Duma ahí, viejo. Qué lindo el doctor Duma haciendo... Haciendo la carrea del mundo, viejo, ¿eh? Ok, esto va para acá. Ya puedo hacer varias cosas acá, interesante, home. Está bonito todo lo que se puede hacer acá. Incluso se puede hacer Panther sola y después Doom encima. Si es que me deja. Ojalá que no le cambie el Elysium nada más, home. Dime que tiene los huevos Ah ya Bien La reality Ya Está bueno ah, Vamos a ver Menos mal que no cambió la reality stone O sea que puedo utilizar Nimsola casi Es que no tiene El problema es el Shang-Chi ¿No? Ya no importa wikiti wikiriki te parece que estoy estoy haciendo un embrujo ahí con esa palabra ¿cómo estás este comparito? ¿qué dices? muy buena noche ok va a tratar de buscar seguramente acá derrita, por favor? ya está buscando aero seguramente acá ¿qué dice viejo? ¿De ¿dónde eres? Ya, acá tenemos para hacer una cosa linda, hermosa, preciosa, bon. Tiramos esto acá. De una vez... Yo tengo la prioridad. Tengo que tirarle esto, sí o sí. Después tengo que hacer el Doctor Doom. ¡Soma, perro! ¡Uy, qué mala suerte! Salió eso primero. Pero igual es un montón de poder, ¿eh? De todas maneras, no está de más que esté el Wong ahí para que salgan... Para que salgan los Dooms, ¿son? ¡Eh! ¡Ja! <risa> Ay, qué risa, viejo se mamut, mammoth bon. Vamos a dejarlo ahí nomás, eh ¿Puede tener aero acá? No importa, bon Vamos a jugarla así, vamos a ver qué hacer ¿Que se trae su propio snap? Es que si la hago snap se va No me puedo rendir, ojo, eh Ah, ¿qué va a hacer? ¿Quinjet? Ya que tiene que rolear duro acá, ¿eh? ¡Hala! No le pudo ganar ni siquiera eso, viejo. Mira lo poderoso que es este. Nada, pero mi, ni el guantelete de Thanos le pudo ganar. Mire, el Thanos estaba con 21 de poder y ni aún así le ha podido ganar este mazo, viejo. Este mazo es lo máximo, ¿eh? Ok. Esta, esta esta, canción me hace acordar como si fuese daf, el Daft Punk, pero en versión femenina. Oh. Muy bien, Scarlett, gracias. ¡Ojo! Oh, oh, Scarlett era lo máximo. Puedo tirar esto acá. Y esperar a Arnim sola. Ay, mire el perro este Es un perro, eres un perro ¿Qué? Eres un perro, viejo Bien Sale Arnim Sol ahí en Acá la cosa está buena Dime que no vas a jugar nada, por favor, a la izquierda ¿eh? Ah. Sabu Uy, acá estaría buenísimo el Sandman acá, ¿eh? Igual de qué me sirve. Él no, no creo que tenga Aero acá, ¿sí o no? Incluso podría ganar con una sola... Él va a mover cartas acá seguramente. Me preocupa un poquito el hecho de que pueda tener Cosmo aquí, ¿eh? Vamos a poner esto acá y vamos a ver qué cosa va a jugar, ¿sí? Tenía o no tenía Cosmo, pues si me juega Cosmo me va a jugar a la derecha. No creo que lo haga en otro lado. O sea, lo lógico es eso, ¿eh? Lo lógico es que juegue Cosmo a la derecha, si no es raro, ¿eh? ¿Hay a hacer? Acá, Khan es una carta de, muy, de gran ayuda acá, ¿eh? Vas a ver si vas a poder ganar o no la partida. Ya, eso está bueno entonces. Se puede ganar. Ya, mira, ahí está la respuesta para Ero. La respuesta para héroe está ahí, viejo. Incluso hasta Doctor Doom podría ser. ¡No, viejo! No me hagas hacer. No me hagas esto, por favor. No me hagas esto, please. Gracias. Mira, incluso hasta Doctor Doom te gana acá la partida. Si es que él fuese a modo de PC. No mueve nada de repente. Ahí sin Imrot está mejor, eh. Va a jugarle épico, ¿eh? Va a jugarle épico, viejo, una vez. ¿Cómo funciona Kang? Eh, tengo un video que te explica extensamente cómo funciona Kang, viejo. Pon, tío, Hearthstone, Kang. Oh, pero igual... Iguales. Iguales, iguales, iguales. Igual se gana la partida. Hay un pon, tío, Hearthstone, Kang. Y ahí te va a salir el video, viejo. Ese video vas a ver que te va a gustar bastante. ¡Mira, ve eh, qué bonito! ¡Qué bonito, viejo! ¡Qué bonito! Pero bien muchachos, han terminado los gameplays. Espero que les hayan parecido muy útiles las partidas. Por ahí yo sé que muchos de ustedes se van a poder hacer este masito. Ya les dije cuáles son los reemplazos óptimos también para este mazo. Si les hacen otros reemplazos, ustedes tengan la libertad creativa de hacer lo que gusten ahí. Pero este masito a mí me ha dejado muy satisfecho. Yo lo voy a seguir jugando incluso este masito por ahí, por allá de repente. Porque a mí me ha ayudado a subir de rango Yo he estado en rango 108 y este mazo me ha llevado a rango 112. Y eso que todavía me falta jugarlo más. O sea, lo jugué solamente en un stream nada más. Y miren todas las cosas que se pudieron hacer Pero la verdad, muy divertido, muy bueno Y sobre todo que uno siente que realmente Pues ha gastado bien sus su 10 dolarucos Ahí pues comprando el pase de temporada Juntamente con, con Nimrod ahí Ya saben que estoy de lunes a viernes Siempre haciendo transmisiones en vivo por las noches Me pueden ustedes encontrar El enlace se encuentra en la descripción de este video Ahí ustedes pueden ir, pueden verme Y ahí pueden ver lo que estoy jugando Pueden hacerme las preguntas que ustedes gusten Que ahí estaré para responderles Así que ya sabes, te espero allí Un abrazo para ti